¿Cómo finis? No, que no empiezo ¡Ah! ¡Por Dios Por Dios Venga, empieza Concéntrate Focus yourself You're here And now Pasa aquí So Ahora Que no hay nadie en casa Puedes hablar Sin temores Miraos los pantalones Vamos a ver Oh, sí Oh, sí Oh, oh, sí Y esto se supone que no quiero que me oigan en casa, pero me va a ver y oír todo el mundo en internet es ridículo y absurdo, como de costumbre. Vamos a ver. My name is Kai and I'm going to organize a party No, my name is not Kai, but don't worry about that. Y me he vuelto a cortar. ¿Ves? Cuando piensas... Cuando piensas es cuando no te cortas. No puedes pensar. Eres un actor. No necesitas pensar. Tu cuerpo piensa por ti. Y eso mismo he dicho yo antes. Previamente. Antiguamente. En... Etcétera. Y me he vuelto a cortar. El motivo de hacer este programa. No me gusta como lo he dicho. Hunter, ¡Deja de mirarme! Deja de! Estoy de aquí una cámara. Pero tengo otra cámara por aquí atrás que me está observando. No, no puede ser. Esto no es natural. No es sano. No, no mal, mal, mal, mal. mal. Me acabas de oír, he dicho mal. no por amigable leche. Antes esto no era así. Antes, antes, antes, antes, antes, antes, antes, pareces un disco rayado, estúpido. Pareces un disco rayado, estúpido. Todo esto después se recicla y se transforma en endings en los no, parte de los créditos de, de los programas. Lo ¿no? pasa nada.